Estilos anidados en InDesign En este documento vamos a formatear todo este archivo con un estilo anidado Para ello voy a hacer un pequeño zoom en esta sección para explicar lo que vamos a hacer ¿Ok? La idea es generar que estas dos primeras palabras o las tres o las cuatro siguientes Estén resaltadas en bold Desde aquí hasta este guión medio y al final igual para ello, el estilo de carácter que vamos a, a trabajar se llama énfasis 2. Queremos esto aquí y queremos esto aquí. Exactamente esta configuración. Para hacer esto, debemos trabajar con un estilo anidado. Voy a hacer control Z o manzana Z. Listo, aquí está mi archivo. ¿no? Para ello, voy a trabajar en el filete de texto 1, que es el estilo de párrafo definido para todo el texto que fluye en este documento dando doble clic en filete texto 1 voy a mover un poquito la ventana en la opción que dice capitulares y estilos anidados aquí es donde va a empezar todo mi trabajo, toda la configuración para este estilo donde dice nuevo estilo anidado damos un clic y vamos a seleccionar donde dice ninguno damos un clic y vamos a poner la opción que dice énfasis 2 hasta inclusive una palabra, ¿qué palabra va a ser la que tenemos aquí presente? ¿Okay? Con el teclado estoy poniendo el guión en la mitad. Vamos a nuevo estilo. Bueno, estamos cometiendo un error, vamos a poner clic en cancelar, vamos a seleccionar esta opción, vamos a poner comando C, otra vez vamos a filete de texto 1, capitulares y estilos anidados, otra vez, nuevo estilo anidado, damos clic en énfasis 2, hasta inclusive una palabra, exactamente, ¿qué palabra? Ponemos comando B pequeña, que es la que hemos copiado en este momento. Vamos a poner nuevo estilo y le vamos a decir ninguno porque queremos que a partir de aquí fluya todo el texto tranquilamente hasta este paréntesis abierto, ¿no? Donde está hasta inclusive palabras vamos a poner el paréntesis abierto generamos un nuevo estilo que sería el final prácticamente sería igual énfasis 2 ¿Ya? hasta inclusive una palabra ahora presionando la tecla tabulador o cambiando un poquito del seleccionando cualquiera de los dos estilos que están en la parte superior, ahora veo que ya se me ha puesto mi estilo, tanto en la parte principal donde lo he definido como en la parte final si doy clic en OK, ahora me doy cuenta que todo mi texto, filete texto 1, ya es un estilo anidado. Ahora ya está cambiado en todo mi documento.